Bueno, pues vamos a la colisión y me voy a hacer, en mi juego, ¿eh? tengo en src, tengo en systems y en sistemas, voy a copiar el sistema de física, por ejemplo, y lo llamaré ahora sistema de colisión. Lo estoy haciendo así para que lo veáis porque si no, como en el otro lado no, no se ve bien, así veréis lo que estoy haciendo, ¿vale? copio y ya tengo dos ficheritos collision simplemente que son copia del sistema de física y ahora los tuneo un poquito ¿Vale? abro mi collision.h.s entonces le pongo aquí un sys collision update y esto lo llamo collision system y en el collision.h Incluyo collision, además me sirve. Esto no me va a hacer falta porque en la colisión no voy a estar comprobando las teclas, lógicamente. Así que todo esto va fuera. Y aquí el physics update entity lo voy a llamar syscollision. Y lo vamos a hacer para una sola entidad. Porque van a ser simplemente entidades que chocan con las plataformas. Así que esto sí es Collision. Update One Entity. Y vamos a hacer aquellas que tengan la máscara de Collision. Que no sé si la llama Collision o Collider. Tendré que verlo. Vale. En Managers Entities. El collider, sí, máscara collider y vivos, ¿vale? Pues con esto ya tengo listo el sistema, solo me quedaría llamarlo desde el game, que es de donde estoy ejecutando yo en manager game.s, aquí en el game es donde tengo el update vale que llama al render luego llama al physics entonces después llamaremos al colisión y esto requiere el include ya está, ya tenemos un sistema de colisión preparado, esto debería de ensamblar bien y tal vale, ahora es cuando hay que implementarlo, que es la gracia. Bien, ¿qué tengo que hacer yo en un sistema de colisión con el tilemap? Sistema de colisión con el tilemap, si me vengo aquí a mi tilemap, si yo me estoy moviendo, por ejemplo estoy cayendo, yo tiene que haber un momento en el que pueda detectar la colisión con este tile y diga, he tocado un tile que es sólido y por tanto no puedo atravesar. Entonces tendré que reaccionar. Lo que voy a reaccionar en este juego es fácil, solo tengo que hacer dos cosas. Una es poner mi velocidad en i a cero cuando toco suelo, que es lo más sencillo. Y la segunda es reposicionarme. Porque yo cuando toco, si yo tengo como tengo ahora velocidades variables, yo no me muevo píxel a píxel. Si me muevo píxel a píxel, en el momento en que toco sabría que he tocado un píxel. Pero si yo me muevo dos píxeles, o tres, o cuatro, o cinco, como ahora que me puedo mover muy rápido, va a llegar un momento en el que a lo mejor desde aquí me muevo hasta aquí y estoy tocando cinco o seis píxeles, no uno, porque me he movido de golpe en el anterior fotograma cinco o seis píxeles. Entonces, cuando eso pasa, tengo que reposicionar el personaje. ¿Vale? Esas son las dos cosas que tengo que hacer, pero eso tiene que venir después de detectar la colisión. ¿Y cómo, cómo detecto yo la colisión? ¿Cómo, ¿Cómo detecto si mi personaje ha colisionado? ¿Cómo, cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo, ¿Cómo sé si he colisionado o no con un tile? ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que tengo yo que hacer para saber si estoy tocando un determinado tile? O, mejor dicho, tengo mi personaje ubicado en el mapa. ¿Cómo puedo saber cuál es el... ¿Cómo he estructurado los tiles? Es un, es un array. Es un array. Los, de, los del suelo, eh, como he dicho antes, empiezan en el 0, van del 0 al 7 y del 8 al 11 son los que son el cielo. Pero la cuestión es: ¿cómo sé cuáles son los tiles que mi personaje está tocando? ¿Cómo puedo yo saber eso? Pero yo tengo unas coordenadas x sí, ¿no? de mi personaje ¿cómo sé en qué tile está? por ejemplo ¿os hacéis una idea de cómo hacer esto? a ver tengo esto aquí vale x por 8, no sé lo que quiere decir x por 8, pero bueno, vamos a suponer que esto es mi pantalla y yo tengo mi personaje por aquí, ¿vale? este es mi personajillo, está en una posición y eso es el bounding box, ¿vale? entonces yo tengo una posición XY, que es esta esta es mi posición x e y en bytes, pero claro, esto eh, está dividido en tiles, ¿vale? Aquí hay un tile, aquí hay otro tile, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿vale? Esto está dividido en tiles. Entonces, esta es la fila 0 de la raíz de tiles, esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, la 4, ¿vale? Entre 8, ¿Vale? Cuando estás diciendo entre 8, claro, hay que tener en cuenta que esta altura de aquí en píxeles es 8, ¿vale? Porque yo pinto tiles de 8 por 8 píxeles. Quiere decir que del píxel 0 al píxel 7 estoy en el tile 0. Del píxel 8 al píxel 15 estoy en el tile 1. Del píxel 16 al píxel 23 estoy en el tile 2, esto, este 0, 1 y 2, es básicamente la Y dividida por 8. Al dividir por 8, me dice en qué grupo de 8 estoy. Con eso puedo calcular la coordenada Y, pero en el array de tiles. ¿Vale? Esto sería el array de tiles, que es este de aquí. Coordenada Y, 1 0, 1, 2, 3, ¿vale? Esa es la coordenada Y. Vamos con la coordenada X, que no es tan trivial. Porque la coordenada X uno pensaría lo mismo, porque yo estoy pintando de 8 en 8 píxeles. ¿Vale? Esto está dividido en 8, esto está dividido en 8, esto está dividido en 8. Pero claro, son 8 píxeles, pero esto de ancho no mide 8 bytes, mide 4 bytes. Porque yo me muevo en bytes, y mi personaje lo estoy moviendo en bytes, no en píxeles. De modo que yo aquí tengo que hacer la misma operación con la X, pero en este caso X dividido entre 4. ¿Vale? Esto me dará dos coordenadas, la coordenada Y y la coordenada X dentro del tilemap. Pero de ahí tengo que llegar a la posición en memoria donde está el byte a la que se refieren esas coordenadas XY. Entonces, esto, supongamos que estoy aquí, ¿vale? Y entonces tengo una coordenada Y, que es esta de aquí, que será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Esto es la coordenada Y, 9. Y ahora la coordenada X, que es esta de aquí, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? 10,9 es donde estoy aquí. Este es el tile 10,9, en tiles. Pero claro, esa, esas coordenadas yo las tengo que, que transformar en una dirección de memoria, porque esto de aquí, que es el tile 0,0 de mi tilemap, está en una posición de memoria y todos los demás están a continuación, uno detrás de otro. Y yo lo único que tengo, lo único que sé, es la dirección de memoria esta de aquí y las coordenadas de esto de aquí. Entonces, tengo que calcular esta dirección de memoria. ¿En qué posición de la memoria está eso? Si os fijáis, si yo estoy aquí para llegar desde esta posición de memoria a esta, lo que tengo es que sumar el ancho del tilemap nueve veces. Porque esta de aquí abajo va después de todas las de arriba. Porque esto es, esto es un, un array, sin más, entonces todos los de arriba están seguidos en memoria y cuando termino de pintar, o sea, de meter en memoria la fila de arriba, el siguiente elemento es el primero de la fila de abajo. Con lo cual, si este tilemap tiene 48 de ancho, este es el número 49. De modo que la dirección de memoria que tenga esto, supongamos que fuera la 1000, si esto está en la posición 1000, esto de aquí es la 1048, 1000 más 48. Y esto de aquí es la 1096, ¿vale? 1000 más 96, ¿sí? Entonces, solo tengo que multiplicar 9 por 48, sumarle la distancia en X, porque yo he llegado hasta aquí con 9 por 48, pero esto es más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1 ¿sí? Entonces es el ancho por la Y más la X. Y a eso hay que sumarle... La posición original del primero. Si estamos en la posición 1000, pues es la 1000 más 48 por Y más X. ¿Vale? ¿Se entiende? Es así como llego desde la posición inicial sumando primero todas las... tengo que bajar todas las filas y luego las columnas. ¿Sí? De modo que la posición final de esta es... La posición original, supongamos que esta es... TL, ¿no? Que es la posición del tilemap en memoria, TL más la TY que sería esta de aquí, esto es la TY, multiplicado por el ancho del tilemap más la TX, que es esta de aquí. Esto es TX. Y lo llamo T porque son coordenadas del tile. Coordenada X del tilemap, coordenada Y del tilemap, el ancho del tilemap y la posición original del tilemap. Esto es la posición en memoria del tile que yo ando buscando a partir de sus coordenadas. Eso es lo que tengo que calcular para poder saber la posición de memoria de un tile concreto, leerlo y entonces ver si ese tile es sólido o no sólido para saber si ese tile que he tocado es o no es sólido. Y esto es a partir de mis coordenadas originales, que son la X y la Y del personaje. ¿Vale? ¿Se entiende el proceso? Decidme si tenéis alguna duda, porque ahora esto hay que, hay que transformarlo en código, ¿vale? Tx es x partido 4, ¿vale? Ti es i partido 8, la posición es... tilemap más Tx por el ancho, que lo voy a llamar TW, ¿vale? TW es wiz más este, no, esto es la Y. TY más TX, ¿sí? Eso es lo que hay que calcular. Bien, vamos por lo fácil. Vamos a calcular TX, que es lo más fácil para empezar, ¿no? Bueno, empezaré por TY. Puedo coger en la A, ¿vale? Y coger la I. Y ahora dividir entre 8. ¿Cómo divido entre 8? Que por cierto, voy a ir apuntando. El talma map width es 30, o lo que es lo mismo, 48. Que eso ya me lo sé. Desplazando un bit, divides entre 2. Para 8, pues tres veces. Correcto, Alex. Efectivamente. Pues yo lo, lo que hago es desplazo a la derecha tres veces los bits, ¿vale? Que es lo mismo que en decimal cuando dividimos entre 10 lo que hacemos es correr la coma o quitar ceros de la derecha pues en binario dividir por la base es lo mismo dividir entre dos es quitar ceros por la derecha o correr la coma srl que es desplazar a la derecha ¿vale? shift right, shift right desplazar a la derecha y l es logical ¿vale? simplemente que voy metiendo ceros por la izquierda y desplazo los bits hacia la derecha hago esto uy, esto no esto de aquí es A igual a A dividido entre 8. ¿Sí? Ya tenemos A dividido entre 8. Ahora, ese A dividido entre 8, que es el tilemap width, este de aquí es el TY, hay que multiplicarlo por TW, que es este 30 o 48. ¿Cómo multiplico A por 48? ¿Cómo multiplico A por 48? ¿Alguna idea para multiplicar A por 48? Lo que haces es añadir a sí misma mola. Pero tengo que pensarlo bien, varias veces digo. Desplazando a la izquierda. Desplazar a la izquierda es multiplicar por 2. Igual que desplazando a la derecha, divido por 2, desplazar a la izquierda, multiplico por 2. ¿Vale? Pero multiplicando por 2... Puedo multiplicar por 2, pero multiplicar solo vale para potencias de base 2. No exactamente. No exactamente. Vamos a ver cómo lo hago. Porque, primero... Antes de multiplicar tengo que caer en un detallito y es que multiplicar por 48 es un número gordito. ¿Vale? ¿A poco que A valga 10? 10 por 48 es 480. No cabe en un byte. Así que multiplicar por 48 necesito 16 bits. ¿Vale? Eh, hasta 32. Uf. No, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo otro registro que puedo sumarlo a sí mismo y es de 16 bits, y es hl. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner a en l y voy a poner h a cero. Entonces hago esto, l de h, cero, l de a, l de l, a, y con esto lo que hago es hl igual a a, es decir, hl igual a tx, que es lo que ya tengo calculado, ¿sí? Y ahora que tengo en HL el mismo valor que en A, sí que puedo hacer en HL lo de desplazar a la izquierda, ¿vale? Porque HL se puede sumar a sí mismo y sumarte a ti mismo es multiplicar por 2, ¿vale? Entonces puedo hacer esto. Vamos a hacer el cálculo y lo vamos a hacer por partes, pero vamos a hacer HL igual a 48 por HL. ¿Cómo se hace? Primero, HL... Add HLHL, esto va a ser 2HL es igual a 2TX, ¿sí? Es más eficiente sumarte a ti mismo que el desplazar, ni más ni menos eficiente, depende de la instrucción que uses. Add HLHL creo que son 3 eh, microsegundos y el desplazar en este caso no tenemos desplazar para 16 bits, tendrías que hacerlo de 8 en 8 bits. Que tendrías que desplazar l y luego coger el carry y meterlo en h para desplazar h que sería más lento vale eh, 11 ciclos que son 3 microsegundos en amstrad vale porque ojo que los ciclos son los ciclos de la cpu pero por en medio en amstrad tiene una sincronización con la memoria y se redondean a 4 que son los microsegundos ¿vale? Vale, ahora hago así, y hago ahlhl otra vez, y entonces esto es, si yo añado una cosa a sí mismo, tengo esa cosa por 2, y si esa cosa por 2 la añado a sí mismo, tengo la cosa original por 4, ¿no? Y si luego vuelvo a sumar a sí mismo, es como multiplicar otra vez por 2, esto es 8, ¿sí? Si vuelvo a sumar a sí mismo, esto es 16. Si vuelvo a sumar a sí mismo, es 32, 32 por Tx, ¿vale? Estoy multiplicado por... Y ahora ya que claro, los si sumo me paso, 64. Pero ¿cuánto me falta? Me falta 16. Para de... llegar de, 38 cua... de 32 a 48 me faltan 16. Y yo aquí en este paso tengo el valor de 16 Tx en HL. Lo cual puedo hacer así. Y puedo guardármelo en DE temporalmente. ¿Vale? De modo que aquí hago que de igual a 16 por tx también y entonces ahora aquí que en hl tengo 32 por tx puedo hacer hl coma de que también existe como instrucción y entonces hl es ahora 48 tx vale ya hemos multiplicado por 48 aquí cuando tenemos que hacer multiplicaciones en z80 por valores constantes como es el 48 que es un constante, tenemos que buscar hacer cosas, eh, espera ti, sí tienes razón, es ti está poniendo todo el rato tx pero esto es y. y desde el principio o sea que todo esto es ti y esto es i que de hecho es, es lo que pone aquí cogido i no x. ¿Vale? Correcto. Muy bien. ¿Vale? Entonces... ¿No veis nada raro aquí? ¿No No hay algo que hemos hecho de más? ¿Que igual se podría haber simplificado? Porque esto es... Estoy haciendo operaciones matemáticas. Pues las puedo simplificar. Porque puede que haya cosas que se puedan hacer de otra manera más fácil. Pensad. Esta operación de aquí desplaza tres veces a la derecha, ¿no? Y estas tres primeras de aquí desplazan tres veces a la izquierda, ¿no? ¿No es un poco tontería desplazar tres veces a la derecha para luego desplazar tres veces a la izquierda? ¿O lo que es lo mismo, dividir entre ocho para luego multiplicar por ocho? Solo hay una diferencia. Y es que cuando hago esta división de aquí, el resto se pierde. Porque yo al desplazar tres veces a la derecha, los tres bits que habían a la derecha se pierden. Mientras que si yo aquí hago esto de forma directa, esos bits siguen ahí y yo quiero que se queden a cero. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo aquí desplazo tres veces a la derecha y luego cuando desplazo tres veces a la izquierda me entran tres ceros. Entonces, lo único que necesito hacer aquí para que estas tres operaciones y estas tres me las salte todas de un plumazo, solo tengo que poner a cero los tres bits de la derecha con poner a cero los tres bits de la derecha, he hecho lo mismo que si hubiera hecho tres desplazamientos a la derecha y tres a la izquierda, ¿vale? Entonces, esto de aquí, exactamente, esto de aquí es un AND con 0B1111000, ¿vale? Un AND con eso, que pondría los 3 bits de abajo a cero, porque yo desplazo tres veces a la derecha, entonces todos estos bits se vienen para acá y cuando hago estos tres sumas, son tres desplazamientos a la izquierda y me entrarían tres ceros. ¿Vale? Entonces simplemente hago este AND y este AND es lo mismo que estos tres desplazamientos y estos tres. Es exactamente lo mismo. La misma operación. Esto es no es una cuestión de programación, ojo. Esto es una cuestión de matemáticas, porque es tan sencillo como darse cuenta de que estoy dividiendo por 8 para multiplicar por 8 y simplemente ignorar el resto. Pues, en vez de dividir por 8 y multiplicar por 8, me quedo con ese valor y empiezo a partir de ahí. Y ya está. Al hacer esto, me queda en a ti dividido entre 8, el valor entero de esto multiplicado por 8. Eso es esa operación. ¿Vale? Con lo cual todo esto va fuera y ahora cuando hago esto, aquí estoy metiendo 8 por ty. De modo que cuando hago esta primera ya es 16. Y todo lo que habíamos hecho antes se queda en esto y ya estoy multiplicando por 48. Y todavía se pueden mejorar cosas, pero bueno, así no está nada mal. ¿Vale? Nos quedan cosas por hacer porque hemos hecho... Esta operación de aquí, ¿vale? Hay que sumar Tx, que Tx hay que calcularlo porque hay que hacer x entre 4, ¿sí? Así que vamos a calcular A igual a x, ahora sí, L de A coma E x de y x, y hay que dividirlo entre 4, ¿no? Pues lo dividimos entre 4. Uy. ¿Sí? Dividimos entre 4, esto es A igual a TX, que es X partido entre 4, ¿sí? Y como ya tenemos eso, se lo podríamos sumar directamente a HL, ¿no? Le sumamos eso a HL y ya tenemos toda esta operación, TI por TW más TX y solo nos quedaría sumar el TILEMAP. Sería lo único que nos hace falta, además de todo eso. Entonces, ahora podríamos hacer, como sabemos que lo tenemos de antes, vale, una macro, la que hemos dicho antes, Usa una macro que me suma a ADE, ¿vale? Eh, ADE no, AHL, en este caso, que es donde tengo, ¿Vale? Aquí tengo 48 por ti, y aquí tengo el tx, pues 48 por ti, que es esto de aquí, le sumo el tx, de modo que aquí, hl es ty por tw más tx, y solo falta sumar el time map para llegar a la posición de memoria, ¿vale? ¿Cómo sumo el time map? Fácil, LDDE Tilemap add de Ya está. Ahora ya tengo, después de todo este trabajazo, ya tengo hl apuntando a el byte que quería. ¿O no? ¿Dónde está apuntando hl? ¿No has hecho todo este cálculo? Ahora es cuando dice no me digas que hemos hecho todo esto para nada no me lo digas eh, bueno, para nada quizá no pero igual no estamos apuntando a donde queremos ¿no? las coordenadas x y de nuestro personaje ¿a qué punto del personaje se refieren? a la esquina superior izquierda Hemos calculado a partir de esta coordenada este tile de aquí, pero nosotros no queremos ese tile de ahí, nosotros no queremos este tile de aquí. Este es el que hemos calculado, donde está tocando la esquina superior izquierda, pero el que queremos es este. Este es el que queremos, donde está tocando la esquina inferior izquierda. Porque queremos comprobar con el suelo, no con la cabeza. De hecho, estamos haciendo la versión más fácil de todas, que es solamente comparar colisiones contra el suelo cuando caemos. ¿vale? De modo que cuando subimos no hay colisión, cuando caemos solamente tocamos con el suelo. Pero necesitamos este tile y no ese tile. Entonces, para eso, lo que necesitamos es simplemente coger la Y más el alto. No la Y del personaje, sino su Y no es la que queremos, es la Y más su alto, porque queremos la base del personaje y no la cabeza del personaje. ¿Vale? Entonces, en este original de aquí... Le, lo que podemos hacer es sumarle directamente, a, que esto es provisional porque asumimos que tenemos nuestros personajes con una posición Y y un ancho fijo, luego después, si no, habría que sumar el, el alto del personaje específico, pero ahora mis personajes miden 16 de alto. Entonces lo que voy a hacer es sumar aquí 15. ¿Por qué sumo 15. ¿No he dicho que mi personaje mide 16? Sí, claro, si, si nuestro personaje tuviera un alto variable, habría que sumar el alto del personaje. Eh, 16, efectivamente, es el byte siguiente al pie. Efectivamente, si mi personaje mide 16 de alto y yo estoy en su esquina superior izquierda, si a la esquina superior izquierda le sumo 16, estoy en la primera fila de debajo del personaje. Más 15 es la última fila de mi personaje. Si mi perso Eso lo podéis pensar rápidamente mirando los casos extremos. Si mi personaje midiera un píxel de alto y yo estoy en la posición del, del píxel de alto que mide, si sumo uno que es el alto del personaje, ya estoy fuera. Lo mismo pasa cuando mide 16. Si le sumo esos 16, justo estoy en el siguiente. Voy a sumar 16 menos 1. ¿Vale? lo voy a poner indicado porque total es una constante, 16 menos 1, y aquí veréis una cosa, y es que uso un paréntesis, que el paréntesis aquí no quiere decir dirección de memoria porque hay esta almohadilla aquí delante que dice que lo que viene a continuación es un número, y entonces ese paréntesis es el paréntesis matemático de hacer el cálculo, que lo podría quitar porque no hace falta el paréntesis, pero es para indicar. ¿Vale? 16 menos 1, 15. Ahora sí, esto de aquí... Está calculando la posición que toca, pero ahora tengo que comprobar si esa posición es sólida o no. ¿Cómo compruebo si es sólida o no? Porque básicamente ahora ya tengo que HL está apuntando a Tilemap más TY por TW más TX. ¿Ves? Ahora puedo leer en A. ¿Vale? En A es el índice del tile, porque estoy leyendo de memoria el tile justo que hay debajo de mi personaje. Ahora tengo que comprobar si ese tile es sólido. ¿Cómo miro si ese tile es sólido? Que si es cero, pues es suelo. No, no es exactamente. Que si es cero es suelo. Eh, son suelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todos los que son suelo menores de 7, por así decirlo. Hay muchas formas de hacerlo. Pues yo puedo hacer lo siguiente. Todos los que son menores de 7, ¿vale? Eh, tienen a cero todos los bits que están por encima del tercero, ¿vale? En todo caso, yo puedo hacer esto. Un AL con... ¿vale? Todos los tiles que son 0 al 7 tienen alguno de estos 3 bits a 1 y todos estos a 0. Por tanto, este AND con cualquiera de los tiles sólidos tiene que dar 0. Y con cualquiera de los tiles no sólidos tiene que dar 1. Bueno, no da 1, da no 0. ¿Vale? Porque cualquiera de los tiles que no son sólidos, como son mayores de 7 tienen que tener alguno de estos bits a 1 porque si no, no sería mayor de 7 ¿vale? entonces con ese AND ya detecto si sale 0 es sólido ¿de acuerdo? porque es del 0 al 7 y esto es un número que además ya conocemos en hexadecimal porque lo hemos visto antes este de aquí Qué casualidad, son los mismos tres bits. Vale, bueno, pero eso es casualidad, no tiene nada que ver. Entonces, ahora si sale cero, es sólido y entonces es cuando tenemos que parar. Con lo cual, yo puedo hacer z Si no es cero, he terminado porque no estoy tocando nada sólido. Y ahora mismo, si toco algo sólido, lo que voy a hacer para empezar para comprobar que esto funciona es poner la velocidad a cero, ¿os parece? ¿Sí? Hemos hecho un montonazo de cosas esto no va a ir a la primera, ya os lo digo yo vamos a ensamblar a ver qué pasa eh, para empezar ni ensambla 46 y 47 46 ah vale la macro que no le gusta y el 47 el tilemap vale y la macro porque no le gusta será porque tiene un subrayado de menos estará hecha así uh -huh, eso es Subrayado menos. Bueno, ¿preparados para la fiesta? Vamos a ver qué pasa. A ver qué nos depara el futuro. Ah, he lanzado con el WinApe. No sé por qué le he dado el WinApe. Voy a ponerlo con el RVM que se ve más grandecito y si algo falla ya iremos a Winip. Vale, vamos a ver. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto eso? Me puedo mover aquí abajo. ¿Eh? Y salta. ¿Qué está pasando? Sí que detecta la colisión, ¿os fijáis? Detecta la colisión al caer. Pero sigue cayendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es el mister... Detecta la colisión, pero sigue cayendo. ¿Por qué? ¿Alguien que me dé una explicación de qué está pasando? Si detecta la colisión, ¿por qué si yo pongo la velocidad a cero, ¿por qué sigue cayendo? Mm. Tienes un cálculo de gravedad, creo. Si es así, igual le estás añadiendo tras esto. Gravedad, vamos, el sistema físico. Eh, parece que, que algunos estáis apuntando a algo que parece lógico. No sé, a ver, renderizo, actualizo el sistema físico, miro a ver las colisiones y pongo a cero. No sé, miro las colisiones después del sistema físico, pero aún así, ¿no? Vamos al físico, a ver será el físico dicen que el físico no importa vamos a ver físico, ¿dónde está el fallo? a ver, los que decís que el físico importa ¿dónde está el fallo? Vamos, quiero ver esa respuesta. Le sumas velocidad por gravedad, efectivamente. Lo hago, lo hago de forma efectiva. Vale, a ver. Supongamos que hago una colisión y entonces pongo mi velocidad a cero en el sistema de colisiones. Lo siguiente es, iterar otra vez, render, y a continuación llego al físico y llego aquí con velocidad cero. Llego aquí con velocidad cero y pongo la velocidad a 1, y a continuación cambio la posición. De modo que siempre, aunque mi velocidad la haya puesto a cero el sistema de colisiones, siempre esto la pone a uno. Entonces yo lo que tengo que hacer para ser consistente y lógico es que mi sistema físico primero actualice las posiciones y luego incremente la gravedad. De modo que yo actualizo mis posiciones con la velocidad que tengo, luego incremento segunda gravedad y si hay colisión me quitarán la velocidad o si pasan cosas antes de la siguiente actualización. ¿Vale? ¿Se entiende? De modo que aplicar la gravedad es algo que voy a hacer, pero, eh, claro, aquí. ¿Sí? ¿Está bien esa actualización de gravedad ahí? ¿Provocará desastres? No, funcionará. Vale, voy a probarlo. Si no dice nada, yo lo pruebo. A ver qué pasa. Vamos a ver. ¡Eh! Se ha parado. No estoy reposicionando, ojo, no estoy reposicionando al personaje, pero sí que paro y puedo saltar, si os fijáis. Y ahora caigo encima de esto. Voy a saltar aquí, a ver. Eh. Puedo pasar por encima de las plataformas y caer. ¿Qué os parece? Lo único que pasa es que también me puedo, puedo saltar y quedarme aquí en medio, tranquilamente. ¿Vale? Lo que tendría que hacer para mejorar esto, y para no alargar más la sesión hoy no lo voy a completar, esto es trabajo para vosotros, es cuando voy a comparar las colisiones, para poder hacer que esto funcione bien, solamente me vale mirar las colisiones si tengo velocidad hacia abajo. Porque ahora mismo las estoy mirando también con velocidad hacia arriba, de modo que si salto hacia arriba me quedo enganchado, aunque he tirado para arriba me quedo como ahí pillado, ¿vale? Entonces, para evitar eso y que haga el movimiento normal como por aquí, con velocidad hacia arriba no hay colisión. Y solo con velocidad hacia abajo compruebo. Y la segunda parte es que además de poner la velocidad a cero cuando toco, lo siguiente que tengo que hacer es... ...poner la posición en el lugar oportuno... ...que es que si he tocado hasta aquí... ...pues me tengo que poner aquí... ...justo encima... ...que es alinearme... ...porque al final los tiles están alineados... ...entonces me tengo que alinear con el tile... ...en el que no toco nada... ...¿vale?... ...y esas dos cosas las dejaré como ejercicio... ...porque como veis... ...yo aquí... ¿eh? ...ya puedo hacer cosas locas... ...me puedo subir para arriba... ...porque por cierto... ...os dije que en mi sistema de salto... Lo que hace es dejarme saltar siempre que mi velocidad es cero. Pero claro, hay un punto en el salto, en el, en el momento en que estoy arriba, en que la velocidad es cero. Y entonces puedo hacer salto, salto, salto, y puedo encadenar saltos, ¿vale? Que es lo que pasa aquí, que puedo saltar, ¿vale? Pero si no le doy, pues salta bien y va de un sitio a otro, y como veis, ya tenemos que hemos hecho en un día maps, scroll, y colisión con el Estamos que nos salimos, Vamos. Dos horas y nos ha dado tiempo a hacer una introducción de teoría. Vamos, impresionante. Y funciona. Maravilloso.